Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a en Events and Finance. Eh, hemos vuelto de, de agosto, dijimos de vacaciones, y estamos ya inmersos en una situación económica y geopolítica que sigue complicada. ¿no? Eh, aquí hoy tenemos la oportunidad de volver a hablar con Joaquín Casasús que es el director general de Avante Asesores. Buenos días, Joaquín. Qué placer tenerte aquí otra vez con nosotros. Y Hola, buenos días, ICP. El placer es mío. Gracias por estar con nosotros. Y eh, retomar un poco la charla de, eh, de la última charla que hemos tenido hace un año, donde se empezaba ya a hablar de inflación eh, parecía, eh, me recuerdo tus palabras, que la inflación podía ser transitoria, pero en realidad ahora nos encontramos con una inflación bastante potente, probablemente debida un poco a la transición energética y un poco a la, a, a la situación, quizás ahora más a la situación de la guerra, y yo empezaría exactamente con el tema de la inflación, porque la inflación es la que está mermando eh, las economías sustancialmente un poco de todos los países y desde ahí vamos a hablar también de cómo están empezando a reaccionar los bancos centrales y eh, qué recorrido eh, pueden tener eh, las economías de, de los países más, y, más relevantes. Por lo tanto, empezamos con eh, la inflación. ¿Parecía transitoria? ¿A qué punto estamos en este momento con esta inflación? tan potente, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. ¿no? Bueno, eh, yo, yo creo que ya podemos quitar de la ecuación el hecho de que la inflación iba a ser transitoria, que entonces había razones para pensar que lo podía ser, pero ya la inflación se ha hecho algo más eh, permanente y, bueno, eh, en, en cierto sentido se ha convertido en la prioridad desde el punto de vista económico, siempre el mundo tiene muchos problemas eh, encima de la, de la mesa, eh, desde el punto de vista económico el más urgente de atajar es la, la, la inflación, ¿no? porque si dejamos que la inflación eh, dure más en el tiempo, pues se va a hacer todavía más permanente y cuanto más la dejemos eh, eh, anclarse, pues luego va a ser más difícil eh, el volverla a encauzar y a meter en, en, en vereda, ¿no? Entonces, pues hemos visto un cambio muy brusco en, la, en el lenguaje y en, en el discurso de los bancos centrales y de estar más o menos complacientes, pues ahora eh, la, la prioridad eh, por encima de cualquier otra desde el punto de vista económico es frenar la, la, la inflación. Bueno, ahí tenemos alguna buena noticia porque este es un proceso que, que, que, que luego se arregla con cierto retraso, o sea, los, los, lo, lo, lo, el endurecimiento de las condiciones económicas, que es de alguna manera la receta para atajar la inflación, ya se lleva produciendo desde principios de, de, de, de año, cuando los bancos centrales han empezado a cambiar el, el, el, el discurso y, y, y por lo menos… Sí que estamos viendo que en alguno de los factores que, que en, en un primer momento eh, propiciaron la subida de la inflación, pues ya está viendo cierto alivio. Ahora los tenemos en otros, pero ya eh, los precios de la energía, aunque siguen muy altos, eh, el petróleo ha caído bastante desde máximos, eh, los eh, metales industriales pues han caído muchas commodities… Eh, eh, también, pero los metales industriales como el cobre o algún otro han caído bastante, eh, las materias primas agrícolas muchas han, han, han empezado a, a, a caer con, con, con fuerza eh, y bueno, tenemos el problema sobre todo en el, en el gas natural y en la electricidad, sobre todo pues debido al, al, al, al, al tema de, de la guerra con, con Ucrania, pero en muchos otros frentes empezamos a ver por lo menos cierto alivio, ¿no? ¿Qué diferencia eh, existe entre la inflación americana eh, y la inflación europea? ¿no? Yo creo que existen diferencias bastante importantes, ¿no? Porque, eh, sobre todo en la parte energética, Europa es mucho más eh, expuesta, ¿no? Sí, yo creo que, que, que, que es un animal distinto la inflación americana de la inflación eh, eh, europea. En, en, en principio esta inflación, la, la causa principal, viene más por el lado de la oferta que por el lado de la, de la, de la demanda. ¿no? Eh, después del COVID, cuando se empieza a producir la, la recuperación eh, económica, pues lo que vemos es que las cadenas de suministro no son capaces de abastecer la, la, la demanda que, que, que se está recuperando y, y luego pues vemos sobre todo que, que en el tema energético en los últimos años se ha invertido poco eh, por muchas razones, pero entre otras por todas las políticas ESG de sostenibilidad han impedido que se invirtiera en el sector de hidrocarburos y de petróleo en, en, en concreto y cuando se recupera un poco la, la demanda, pues no hay oferta eh, suficiente. Y esto es común tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, lo que sucede es que en Estados Unidos, además de esto, eh, la recuperación post-COVID es muy, muy fuerte, eh, la demanda eh, de, de, de bienes es eh, muy elevada, luego la demanda de servicios eh, también... El tema de eh, la vivienda, eh, tanto el precio de la vivienda como el precio de los alquileres, pues eh, está muy, muy eh, fuerte y sobre todo en Estados Unidos el mercado de trabajo está muy tensionado y es una cosa curiosa porque pues, eh, no, no es lo habitual que hemos visto en la economía en los últimos años, pero ahora el problema que, que, que, que tenemos es que hay eh, muchas más ofertas de empleo que gente que quiere trabajar o que puede ocupar esos empleos. ¿no? Hay 11 millones de peticiones abiertas de, de, de, para puestos de trabajo y, sin embargo, pues la, la, la, la, la, la, lo, el número de parados es como la mitad de esa, de esa, de esa cifra y, y eso hace pues, que el mercado de trabajo en Estados Unidos esté con mucha tensión y, y, y no consiga digamos eh, llenar pues, todas las, las, las peticiones de empleo que, que, claro. que hay. ¿no? Eso se traduce lógicamente pues, en, en aumento de salarios que también eh, de alguna manera pues afecta a, a, a, a la inflación. En, en Europa no tenemos tanto esos problemas y en gran medida la causa de la inflación es el aumento muy exagerado del precio de la de la energía, porque, porque además de los problemas que pueda tener Estados Unidos, eh, cuando eso lo traes a euros, pues resulta que, que el euro se ha debilitado mucho contra el dólar, entonces pues el coste de la energía en, en, en, en Europa eh, es, es ha aumentado muy... más. Que en, que, en, que, en Estados, que en Estados Unidos, ¿no? Si bien claro. a, la, hemos visto que, que poco a poco, y eso es lo que le preocupa también al Banco Central Europeo, lo que llamamos la inflación subyacente, es decir, la inflación que no tiene en cuenta la energía y los alimentos, pues también ha ido subiendo y, por tanto, pues, pues el, el Banco Central Europeo pues también ha, ha empezado a subir los tipos de interés con fuerza. Claro. Claro, bueno, decimos que la, que la energía impacta muchísimo sobre muchísimas cosas, ¿no? Claro. sobre la logística, por ejemplo, sobre los transportes, por lo tanto impacta sobre, también sobre a los productos ¿no? y a la producción.